Digo, que les quiero hablar ahora de una presunta estafa piramidal. Pues se calcula, Susana, a ver que se podría haber um, podría 40.000 españoles afectados, eh, ojo, 40.000 denuncian, que invirtieron en una empresa aparentemente legal que cultivaba marihuana. ¿Y qué les prometieron? Bueno, pues grandes intereses por esa inversión económica. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues que han perdido miles de euros. Esther Alonso, compañera, espejo, el redacción de Espejo Público, ¿tienes todos los datos? Sí, Lorena, efectivamente. Hablamos de una estafa a nivel internacional. Solo aquí en España hay más de 40.000 víctimas, con algunas de ellas hemos podido hablar durante estos días y nos dicen que han perdido absolutamente todo, hablamos de cifras que superan los 100.000 euros ¿y en qué consiste esta supuesta estafa? Pues bien, al principio tú compras una planta de marihuana para uso medicinal por un importe de 50 euros esperas un proceso de 100 días durante el cual la planta pues va madurando, va creciendo y a partir de ese proceso tú empiezas a recibir beneficios. Bueno, pues bien, ¿qué ha pasado ahora? que esta empresa que este negocio ha cerrado y por tanto se ha quedado con todo el dinero que han invertido las víctimas yo confiaba tanto tanto que además de las plantas habituales compré otras que duraban cinco años Solo esas me tenían que rentar unos mil euros por mes durante esos cinco años tenía mucha esperanza si me compré un piso pensando que lo iba a pagar rápidamente ahora no tengo mi dinero me está dejando en una situación bastante pobre. Ana es una de las 40.000 víctimas del conocido timo de la marihuana, una plataforma que permitía invertir en estas plantas, eso sí, para un supuesto uso medicinal en países donde es legal. Pero, ¿por qué tantos españoles se han visto arruinados? ¿En qué consiste la inversión? La víctima paga 50 euros por cada una de las plantas. Debe esperar aproximadamente tres meses para ver sus primeros beneficios. Es el tiempo, fíjense bien, que tarda la planta en crecer, ser cosechada y empaquetada. Un proceso que la víctima puede seguir online y en algunos casos presencial, pero al parecer el producto en sí no existía. La empresa supuestamente les hacía creer todo lo contrario, que sí eran sus plantas. Entre abril y junio de este año, antes del cierre de la plataforma, eh, invertí como un total de 68.000 euros. Para continuar con el supuesto engaño, los inversores sí recibían los beneficios, por lo que nadie sospechaba lo que iba a suceder. Ahora la empresa ha cerrado y las víctimas no saben nada de su dinero. Muchas de ellas están arruinadas. verdad, cuando cerró, perdí todo ese dinero. Eran los ahorros de, de, de toda una vida trabajando. Pues vamos a hablar con una de las víctimas. 40.000 eh, víctimas de esta supuesta estafa en España. Eh, ojo. Y una de ellas es Marta. Eh, Marta, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿en tu caso cuánto has perdido? Uf, pues en mi caso he perdido alrededor de 20.000 euros. 20.000 euros que entiendo que eran pues, ahorros que tú tenías, ¿no? Que, que, sí. Un colchón que has visto eh, tirados a, a la basura. ¿Cómo um, os captaban desde esta empresa? Pues esta empresa, en mi caso concretamente, eh, a mí yo nunca había invertido en nada similar, pero mi hermano invirtió, le iba muy bien, iba ganando dinero, yo lo vi, me lo comentó, me pareció una manera fácil de ganar dinero y puse todas mis esperanzas en, en esto para poder tener un colchoncito y poder comprarme un piso. Es verdad que al principio parece que no sé si es tu caso concreto, pero algunas de las víctimas de esta supuesta estafa sí que han, sí que obtuvieron beneficios, claro, o sea que el cebo el es ese precisamente. De, de las estafas piramidales, porque claro. los primeros que invierten ganan y sirven de cebo a los demás, bueno. ¿no? Entiendo hubo mucho tiempo durante dos años que la gente normalmente sacaba su dinero en eh, beneficios y beneficios eh, reales o sea que no es claro. no era no era mentira. <risa> Sí, pero cómo construir pero, el timo perfecto. Pero es que ¿no? eso ¿eh? es de manual. ¿eh? Claro. El, el, con la estafa de foro sí. filatélico funcionaba igual. Al principio tú cobrabas y a un momento que, claro, se va añadiendo gente y ellos ya dejan de, de cobrar. Pero lo que llama la atención es que de pronto alguien elija precisamente eh, el, el cultivo de la marihuana. pero bueno, pues ¿no? si te dicen que es legal, tú sabes que cada vez más la marihuana está teniendo un uso terapéutico. Y lo sé, el CBD. Y, la, pero, y puedes comprar El CBD, pero tiene, el, pero aún así todavía hay mucha polémica en torno a esto y precisamente en torno a cómo se cultiva y, y, y toda la legalidad todavía. Pero, pero recientemente, doctor, corríjame, eh, esto pasó por el Parlamento y se le no, no, pero, dio, pero, digamos, pero, autorización al uso Sí, sí terapéutico, pero a determinados ¿verdad? determinadas empresas nada más. Claro, claro. en la autorización administrativa. No Pero entonces esto tendría que claro. ser. pecado más, de ¿no? Esta o gente claro. ha pecado de sí, Claro, pero lo que pasa que es que para que haya una estafa tiene que haber desplazamiento patrimonial y un engaño. Suficiente y tú lo has explicado muy bien, Susana. El hecho de ver a tu hermano ganando beneficios, obteniendo esos beneficios, es lo suficientemente engañoso como para que tú te metas. Es cierto que hoy en día hay mucha información de todo lo que son los los negocios piramidales y cada vez eh, se intenta disuadir más al consumidor para que invierta en este tipo. Bueno, de, a los de, de las criptomonedas, eh. Sí, que claro, son, pero, pero los dedos pero como de mala cada vez se camuflan más. Pero déjame que, que le pregunte a claro. bueno a Esther, porque Esther Lorena eh, nos hablaba de Marta, que ha perdido 20.000 euros, Pero tengo entendido que hay casos de hasta 6 millones de euros. Sí, efectivamente, es que hablamos que solo en España hay lo que hemos dicho, o sea, en torno a 40.000 eh, víctimas, pero es que al ser una estafa a nivel internacional, pues hay casos de 6 millones. Aquí en España, concretamente, me decía el abogado con el que vamos a hablar, que es el abogado de algunas de estas víctimas, me decía que, que hay, victim, que hay mmm, personas que han perdido pues, en torno a 100.000 euros aquí en España, pero es verdad que fuera de España hablamos de 6 millones de euros. Pues vamos a hablar con el abogado, precisamente, que decías, eh, Esther, es, es Carlos Aránguez. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, eh, usted representa a algunos de los afectados, ¿no? No a todos los 40.000, ¿no? Pero sí que a algunos... No, representamos eh, ahora mismo a 324 afectados, 324. La a, del procedimiento, pero está empezando. Eh, cuéntenos realmente qué estrategia eh, jurídica pueden tomar o qué camino jurídico pueden tomar estos, estos afectados para intentar recuperar su dinero, porque están empresa entiendo que desaparece y ahora no se sabe muy bien ni quién estaba detrás. Y ese es el problema de ese tipo de estafas. Bueno, lo primero que quiero destacar es que UCFIL es una plataforma enormemente eh, bien gestionada desde el punto de vista marketing. Me y un marketing emocional total, con coches de lujo rotulados, camiones que circulaban por las carreteras. Eh, presuntamente trasladando ese producto. Eh, se decía que el cannabis eh, legal para uso terapéutico no se vendía aquí, sino en Portugal, en Canadá, con otras eh, con las licencias oportunas, porque como muy bien se ha indicado, pues este producto no se puede vender libremente. Y yo, sobre todo, hago un llamamiento a denunciar. Es decir, eh, no puede quedar impune una eh, estafa de estas dimensiones. Los estafadores siguen intentando dar esperanzas, ¿no? posponer el momento en el que eh, las personas se desengañen, se conciencien que esto es una estafa y se decidan a eh, denunciar penalmente, que es lo que tienen que hacer. ¿Y se podrá recuperar el dinero? ¿Crees que será posible bueno. perseguir a, a estos estafadores? Porque el arrastro empieza en Alemania, ¿no? pero van saltando de país en país. Claro, en este caso se da una circunstancia muy especial y es que hay un banco de Chipre, recordemos que es un país de la Unión Europea, que acepta esos fondos y que gestiona el dinero para los estafadores. Mm -hmm. Evidentemente, eh, este banco es solvente y hemos pedido ya eh, su responsabilidad. Eh, penal como partícipe a título lucrativo, porque, evidentemente, eh, incumple todos los sistemas de cumplimiento normativo. Claro, claro. O sea, eh, eh, colabora en lo que claramente era una estafa, porque si se analizaban las cuentas de Phil tenía como seis veces más presuntos beneficios que eh, la primera compañía del sector del cannabis. Eh, terapéutico, claro, es muy ¿no? conocida, ¿no? absolutamente legal, Canopy, una compañía canadiense. Es muy extraño que una compañía nueva tuviera este incremento de productividad con esta línea de negocio eh, tan particular. Pues muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Susana. bueno eh...